Vamos a hablar de, de la escuela de tenis online que eh, pone en marcha en este mes de noviembre. Cuéntame un poquito de este proyecto. Bueno, este es un proyecto es muy ambicioso, pero ya está funcionando. Estamos en la segunda edición. El objetivo principal es eh, enviar información y aportar valor a todas las personas. Información de calidad, que nosotros hemos trabajado mucho, estamos trabajando mucho para ofrecerlo. A todas las personas interesadas en, el, en este deporte, y que no importa dónde estén, estén donde estén van a poder tener acceso al material. Eh, estamos trabajando con gente de España y también con gente de otras partes del mundo. Eh, desde Miami hasta Chile, pasando por Argentina, Brasil, Colombia. La verdad que estamos, yo estoy muy contento, estemos, tenemos un equipo ahí de gente que está trabajando para que esto funcione porque al ser online eh, hay que tener una estructura que hemos logrado gracias a, a gente que me ayuda, yo solo no podría hacer todo esto, eh, no. y, y está muy bien José Luis, la verdad que estamos muy contentos, eh, estamos logrando el objetivo, el objetivo es profesionalizar el deporte desde nuestro punto de vista, desde, nuestra, desde, nuestra, desde nuestro conocimiento, lo más que podamos, ¿no? darle valor y... Y a veces la gente, por no estar cerca de un lugar donde se puede aprender o donde se puede practicar, eh, no tiene la opción. Y la idea nuestra es que todos tengan la opción de hacerlo. Así que bueno. ¿Cómo, cómo se estructura un poquito el, el curso, Gustavo? ¿Cuáles son un poco los contenidos? Eh, y, ¿Y cuánto dura? ¿Cómo, cómo se va desarrollando un poco durante eh, los próximos meses? Bueno, lo tenemos planteado para que dure dos meses. Eh, tenemos contenido en, en, en la web eh, en el área del alumno tiene su contenido con lo que se marca más que nada es la diferencia que existe entre este deporte y el resto de deportes por lo general este deporte lo juegan y lo quieren enseñar personas que ya vienen de, de, de enseñando otros deportes y nosotros lo planteamos para ellos también eh, para darle todo lo que significa eh, el deporte en sí, el tenis playa en sí o beach tenis, porque la red es distinta, está más alta, la superficie es arena y no bota, entonces hay muchas diferencias que comparado con otros deportes de raqueta eh, lo, hacen, lo hacen distinto, se arma distinto el golpe, se, al no botar la pelota es mucho más rápido, tenemos que tener una posición de espera hiperactiva aunque en todo se tiene, pero en este más porque no hay tiempo de reacción si no estamos preparados y bueno, embarcamos esas es, esa diferencias más que nada y enseñamos a enseñarlas eh, damos las herramientas para que la gente las pueda conocer al máximo y las pueda transmitir Recuerdo eh, el pasado año cuando se ponían en marcha Gustavo, que me incidían mucho en que eh, no quería cualquier tipo de alumno, ¿no? sino gente que realmente pues, esté eh, muy interesada en este deporte, eh, que quiera pues, transmitir lo que es el, el tenis playa y que luego se conviertan en buenos formadores. Esa es la idea José Luis, y a, también porque nosotros hoy no tenemos la estructura para formar a una persona desde, desde, desde la nada a que pueda enseñar. Sí podemos eh, aprovechar el área de docente, de docente que tiene cada, cada persona que, que se comprometa, que está comprometida a enseñar, para que conozca las herramientas eh, fundamentales del beach tenis y, y los conceptos más importantes eh, para que los, los pueda transmitir cuando quiera dedicarse a, a trabajar. Eh, los, client, los clientes, entre comillas, eh, las personas que están, que están eh, haciendo el curso con nosotros, la mayoría son personas que ya están, de alguna forma, trabajando con el tenis playa. Saben, les encanta el deporte, no tienen contenido cerca, no tienen cómo aprender. A mí me llevó 10 años llegar hasta aquí, porque también tuve que viajar mucho, instruirme, buscar, eh, copiar, eh, todo, lo que, todo lo que pude lo hice para llegar hasta este momento y todavía tengo mucho para aprender. ¿no? Eh, y la idea es que entre todos los que nos vayamos juntando, eh, vayamos aprendiendo juntos y sigamos en contacto para que el deporte pueda desarrollarse de la mejor manera eh, es nuestro sueño Te gustó para terminar, Gustavo, sí. eh, se pone en marcha ahora en este mes de noviembre hay tiempo todavía para apuntarse para si algún, algún oyente que nos está escuchando está interesado en el curso se puede reenganchar Sí, te tenemos la web que se llama escuelabeachtennis.com ahí está todo, todo eh, la información general de lo que se trata el curso en sí y hay un formulario al final rellenando ese formulario todavía tenemos un poco de tiempo como para poder, nosotros trabajamos de esa forma, ¿no? un formulario, evaluamos y seleccionamos a las personas de acuerdo a lo que nos contestan y, si ven... y luego lo llamamos por teléfono y si el compromiso y lo que tenemos entre ambos es válido, no hay ningún problema y se puede sumar al curso. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias, como siempre, que vaya muy bien este curso y sobre todo, pues que siga la gente animándose a integrarse dentro de este deporte del fitness, ¿eh? Muchísimas gracias, José Luis. Muy amable. Gracias. Sí. Hasta...